La persona humana, más que ningún otro ser vivo, puede llegar a hacer, cuando es impulsada por motivaciones fuertes, actividades y empresas que sobrepasan sus posibilidades naturales normales. El estudiante tiene que estar motivado para mantener el esfuerzo, recuperarse de los fracasos, sobreponerse a los inevitables vaivenes y poder sacar así sus estudios adelante. Y como profesores, podéis ayudar a esta motivación, principalmente enseñando con entusiasmo y calidad, pero también educando a vuestros alumnos en la identificación de los intereses que les mueven y a saber elegir y potenciar los más positivos. No, no soy poco realista. Sé que a veces es difícil saber qué es lo que motiva a una persona y también sé que se pone más complicado cuando tenemos frente a nosotros a un grupo más o menos numeroso de estudiantes, ya que cada persona tiene un perfil motivacional específico. Por eso, a veces resulta inevitable pensar que lo único que motiva de nuestra asignatura a algunos alumnos es, simple y llanamente, aprobarla. Para ir adentrándonos en el mundo de la motivación en el estudiante, es importante que entendamos que en cada persona se dan dos fuentes de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Las motivaciones intrínsecas son las que se producen en la interioridad de la persona. Se trata, por ejemplo, del placer de conocer un tema en profundidad o de la satisfacción de dominar una habilidad difícil. Son las que tienen más fuerza motivacional y soportan mejor las dificultades y los reveses. En cambio, las motivaciones extrínsecas son las recompensas que proceden de fuera. Hablamos, por ejemplo, de una recompensa de evitar un castigo o de conseguir un ascenso o unas buenas calificaciones. Tenéis por delante una tarea muy importante como profesores, facilitar la motivación de los estudiantes y en vuestra planificación docente y en enseñanza debéis evitar todo lo que puede dañarla y cuidar todos los detalles que la mejoren.